Ese miércoles un tribunal del Distrito Judicial Duarte conoció el cese de la prisión preventiva contra los imputados Oliver Francisco la Antigua y Raimel López quienes habían cumplido un año de prisión.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 la garantía económica por el monto de 5 millones de pesos ha sido depositado en el banco agrícola de esta ciudad, así como la visita periódica y el impedimento de salida del país. Recordamos en torno a este hecho que ambos imputados están acusados de ultimar al estudiante Isaías Inoa Quesada, de 20 años de edad, quien fue muerto a tiros cuando pretendían despocarlo de su motocicleta. El hecho se registró en el sector Los Rieles de esta ciudad cuando el fenecido llegaba a su vivienda ubicada en el proyecto Quinta de los Maestros para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.